El videojuego Ghost of Tsushima me cae como anillo al dedo. No sé tú, pero crecí viendo samuráis cuando era muy pequeñito. Desde Jaiba, Samurai X, Samurai Champloo, Afro Samurai, hasta Inuyasha Bleach, One Piece con las katanas de Zoro y muchos más en cuanto al anime se refiere. Y ni hablar de películas como El último samurai, 47 Ronin, la leyenda del samurai y Batman Ninja. Bueno, olvidemos ese último. ¿Reconoces alguna serie o película de las que he mencionado? Ghost of Tsushima llegará el 17 de julio exclusivo para PlayStation 4. Un videojuego que parece ser un sueño realidad para todos los que admiramos el mundo de los samuráis. Los gráficos que nos han mostrado hasta el momento se ven brutalísimos. Hasta ahora el doblaje de los trailers se escucha exquisito. Aunque estoy seguro que muchos, al igual que yo, va a preferirlo en su idioma original para una mayor inmersión. Las voces originales se oyen sumamente épicas. La música, la ambientación preciosa, los personajes, la coreografía de los combates, todo de este juego genera muchísima expectativa, pero ojo, ya sabes lo que pienso del hype. Mejor comprobar antes de lamentar. Ya hemos aprendido que muchas veces los medios nos venden una obra maestra e incluso las compañías manipulan un poquitillo los trailers para que caigamos redondos a comprar algo muy distinto de lo que nos ofrecían. En este video me dedicaré a comentar únicamente todo lo que se sabe hasta el momento y que puede darnos una idea general de lo que podemos esperar del juego. Ya nos daremos cuenta y hablaremos en un futuro cercano si el juego cumplió con lo prometido o no. Exploremos su argumento. En el siglo XIII, el imperio mongol arrasó naciones enteras en su campaña por conquistar Oriente. Su único obstáculo es Tsushima, una isla que se interpone entre la isla principal de Japón y la enorme flota invasora liderada por el general kotun Khan. El caos se desata en Tsushima, el primer ataque de los mongoles fue devastador, sin embargo, para el guerrero samurái Jin Sakai, esto estaba lejos de ser el final. Siendo uno de los últimos sobrevivientes de su clan, con absoluta determinación, se dispuso a hacer todo lo necesario para proteger a su pueblo y recuperar el que algún día fue su hermoso hogar sin importar el costo. El camino del fantasma lo llevó a alejarse de las tradiciones que lo formaron como guerrero. La libertad de Tsushima es ahora su único objetivo. Permanezcan atentos, no bajen la guardia, nunca se sabe cuándo atacará el fantasma de Tsushima. Acerca de la belleza estética, el juego nos invita a aventurarnos más allá del campo de batalla para explorar la belleza antigua del Japón feudal. Se nos promete en este juego de acción de mundo abierto total libertad para recorrer extensos llanos y vasto territorio. Podremos explorar regiones meticulosamente diseñadas que nos permitirán conocer la diversidad de la vida en la isla. Campos ondulantes, santuarios apacibles, bosques antiguos, aldeas y paisajes montañosos. Es un juego de acción, sí pero también augura momentos de calma y armonía con la naturaleza y momentos compartidos con las personas que vamos ayudando de camino. De la tradición samurái al despertar del fantasma Tras la derrota de las fuerzas samuráis ante los mongoles, Jin ve el mundo desmoronarse ante sus ojos. Tuvo que elegir entre honrar la tradición samurái o desviarse del camino para proteger la isla a cualquier precio. Opta por abandonar todo aquello en lo que fue criado y acudir al consejo apelando a la ayuda de viejos y nuevos aliados para lograr su cometido. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Los mongoles son formidables en la guerra, impredecibles y con un manejo de las armas extraordinario. Con una katana y un ímpetu imparable, no quedará otra que hacerle frente cara a cara, definitivamente una misión donde la versatilidad y la creatividad pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Ahora hablemos de sus personajes. Pero antes, si te está gustando este contenido, te invito a suscribirte, dejar un like o un valioso comentario si lo prefieres, sabes que trataré de responderte tan pronto como me sea posible. Si tienes alguna sugerencia de contenido para mí, es bienvenida, aún tengo mucho que aprender. Jin Sakai, criado en la tradición samurái, poco a poco comienza a mostrar habilidades y a adoptar tácticas que no son propias de un samurái, mismas que le dan forma a su nueva identidad, la del fantasma. Shimura, Shimura es el señor de Tsushima, es un samurái tío y figura paterna de Jin, a quien entrenó desde su niñez en la tradición samurái. Kotun Khan, general mongol, líder del ejército mongol que invade la isla de Tsushima, un enemigo astuto y despiadado que aprovecha todo su conocimiento sobre los samuráis para intentar destruirlos, adversario brutal e implacable a quien es mejor no subestimar. Toda esta información que te he compartido está disponible en el sitio oficial de Sony Playstation, te dejaré el enlace en la descripción. Detalles interesantes que encontraremos en el juego según los análisis de prensa. Parece que el juego tendrá una interfaz minimalista, donde en lugar de tener un mapa e indicadores llenando la pantalla, se van a usar elementos propios del juego para guiarnos por ejemplo una ráfaga de viento para mostrarnos el camino a seguir. Hay mucha exploración, cabalgar va a ser esencial y viendo uno que otro gameplay, el combate se ve buenísimo. Todo apunta a que realmente retará nuestra habilidad con la espada, la velocidad de respuesta y la precisión, pero aclaro que esto es solo lo que he podido ver y empaparme de los análisis y gameplays que andan por ahí será muy importante aplicar el cubre, pega y esquiva. Cuando me enfrente al juego, ya haré mi crítica destructiva que como sabes, lo que busca es orientar un poco desde mi opinión meramente subjetiva como gamer, no pretendo imponer nada. Por su temática, me atrae demasiado este juego y admito que tengo unas expectativas algo reservadas, pero anhelo de corazón que este juego llene de satisfacción a todo el mundo. Te cuento algo mientras terminas de suscribirte y amablemente activar la campanita. Tengo la PlayStation 4 Slim y mi televisor apenas da imagen. Me encantaría ver el juego corriendo en una PlayStation 4 Pro y en un televisor decente, debe ser espectacular. ¿Tienen la PlayStation 4 Pro? Si es así, deja un comentario con el hashtag PS4Pro. Si tienes la slim como yo, dejemos un hashtag ps4slim y si tienes la normalita, deja un hashtag ps4. Veamos cuál team gana, solo por diversión. Además comparte, ¿te comprarás el Ghost of Tsushima? ¿Ya lo preordenaste o prefieres esperar un poco? Estaré más que complacido de leer tus comentarios y compartir contigo, ya sean cortos o largos. Hagámoslo con mucho respeto que al final nos une la misma pasión, el amor por los buenos videojuegos.